Cuba Información. La relatora especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Alena Douhan, pidió a Estados Unidos y la Unión Europea el fin de las sanciones a Venezuela, país que ha perdido en seis años debido al embargo petrolero el 99% de sus ingresos. Como consecuencia, dos millones y medio de personas sufren de inseguridad alimentaria grave y los servicios públicos desde la salud al agua están severamente afectados. Douhan pidió, además, que los 6.000 millones retenidos a Venezuela por la banca internacional sean destinados a la compra de vacunas y otros insumos. Señalando algo de sentido común, que ese dinero no es de los miembros del gobierno, sino del pueblo venezolano. Pero recuerden, son sanciones contra Maduro.